Hola, hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues eh, Bueno, eh, hoy nos toca ver cómo vibra este eh, Marte pasando por el signo de Cáncer A ver, Cáncer parecería todo lo contrario a, eh, a Marte eh, Así que vamos a ver ...cómo vibra esas tres palabras claves eh, positivas... ...esas tres palabras claves negativas para este planeta... ...que es el planeta de la agresividad... ...que es el planeta de la iniciación... Eh, ...es el gran iniciador, es el guerrero... ...es el que va al frente, ¿sí? Eso es Marte... ...y a ver cómo vibran cáncer... ...matizado con este signo... ...pero bueno... Antes te quiero pedir una cosa, eh, si lo estás viendo por YouTube, eh, me hace mucho, mucho, mucho bien, me ayuda muchísimo, me apoya muchísimo, que le des un like al video, que me dejes un comentario, que te suscribas al canal, bueno, todas esas cosas que se hacen eh, para que el algoritmo de YouTube diga, ah, a la gente le interesa esto. Así que vamos a, a promoverlo. Bueno, vamos ahora sí con este video short. Cáncer en Marte. Eh, Marte en cáncer, al revés te lo dije. Marte en cáncer. Como positivo, son persistentes. Son apasionados y son cautelosos. Como negativo, son irrespetuosos. Son agresivos y son impulsivos guarda con eso, ¿eh? guarda con la impulsividad de ese Marte en cáncer que cuando está en sombras los planetas, o sea esas tres palabras negativas eh, a veces están eh, eh, esas cuestiones más negativas de, de cada planeta, en cada signo están como más reprimidas adentro de uno pero cuando sale se las traen así que bueno a prestarle mucha atención a si tenés Marte en cáncer o si estás estudiando una carta con Marte en cáncer eh, nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí, como todos los días por supuesto con Marte en Lego